Los pagos provisionales se entiende que debería de venir precargada la información de todos mis CFDI ingresos. El cálculo de los reciclos solamente sobre ingresos. Ahí viene la tarifa. ¿Cuánto es lo que se calcula? Bueno, ¿cuánto es tu ingreso? Mi ingreso son 200 mil. ¿Dónde me ubico? ¿Arriba de los 80? Sí, arriba de los 80. Ah, entonces, ¿arriba de los 208? No. Estoy entre los 83 y los 208. Entonces te toca 2%. Tienes que irte ubicando tu ingreso entre los dos límites y tomas el que apenas te supere. 60 mil. Ok, supera los 25, supera los 50, supera los 80. No, entonces ahí te toca 1.5% directo a los cf de ingresos. Los de egresos no se restan solamente los de ingresos. El ingreso Saraí, aquí me voy a tomar esta referencia. Acuérdate que CFDI ingresos hay PPD y hay PUE. Si tú Saraí, emites un PUE quiere decir que ya está pagado. Si emites un PPD, es a crédito. Para efectos del cálculo está tomando estos, los PUE, los pagados. Nada más traemos un pequeñísimo problema, Saraí. Cuando yo emito un recibo de pago por una factura PPD, ¿qué crees? No lo está considerando. ¿Por qué? Pues porque así es el portal. <ríe> así que estamos esperando que se actualice de aquí al lunes para que nos considere los recibos de pago porque debería de considerar todo lo pagado. Fue o recibo de pago. Todo lo pagado. Pero sí es sobre lo pagado, no sobre lo facturado, Saray. Eh, mm, bueno. Este es la, el formato, Saray. Lo que aparece en grisecito quiere decir que no es editable. Y como no es editable estar pues, ahí, pues no puedo modificarlo. Oye, yo sé que está mal ese monto de ingresos porque faltan las facturas que cobré. Ya emití el recibo de pago y no me lo está considerando. ¿Qué hago? Esperar esperar que la plataforma me los considere, porque de lo contrario yo me estoy dando cuenta que está facturando menos de lo que yo hice. Esteban, el plazo de PUE de 10 días, ¿a qué te refieres? Este es el formato de las declaraciones prellenadas. ¿eh? Así cuando entras al portal así te aparece. Y si eres de los de 900 mil exentos, ¿qué crees? No dice 900 mil exentos, ¿verdad? Dice lo que facturaste está exento. Oye, ¿por qué tiene que retenido? Ya vamos, ahí, ya vamos para allá, para hablar de las retenciones. Aparte, no se te olvide que las retenciones vienen prellenadas también. Prellenadas las retenciones. Si tuvieras trabajadores, ISR retenido. El pago provisional recontra súper complicado, perdón, resimplificado, es así. Al ISR determinado... Se le restan las retenciones de personas morales. Oye, estos 908 no pude restarlos aquí en enero. ¿Los puedo ocupar en febrero? No. Son pagos mensuales. Nada más importa lo que hiciste ese mes, no lo que hiciste el pasado. ¿Hay que presentar IVA? Sí, también tienes que seleccionar IVA. La decreación es prellenada y no hay cálculos acumulativos. Para que seas un agape exclusivo, 100%. No hay más ingresos, solamente 100%. Oye, si ¿sí me excedo... Ah, no, Esteban, es cinco días. Cinco días, no 10. En la reforma de este año dice que son cinco días. Pero es para el recibo de pago. Para el CFD Global son tres días. Imagínate, ¿no? Nos recortan plazos para que seamos más prontos para hacer los comprobantes. ¿Qué pasa cuando me exceda? Pasa que el 113E le dejó la mano abierta para hacer esto a la autoridad fiscal. Me explico. En el 113E nos dice que una contribuyente persona física agape tiene derecho a una exención de 900 mil pesos. Pero ve lo que dice el segundo párrafo. Si me excedo, pagaré conforme a las reglas de carácter general. Eso dice la ley. Le da toda la mano abierta para que la autoridad diga, haz lo que quieras cuando se pasen. Y primero, la regla 3.13.11 dice una cosa, ahora dice otra. ¿Qué quiere decir con esta regla 3.13.11? La regla 3.13.11 tiene que decir que aquí, como ya me pasé, ya no me aplican los 900 hasta la anual. Hasta la anual. Ahora, este escenario Mi base en enero, nada. Están exentos. En febrero ya me excedí. Todo es grabable Todo, todo. Todo. En enero fueron 100 mil, pero en febrero ya me pasé. Todo para el cálculo. Esto es la reforma de esta... Primera resolución de modificaciones a la miscelánea. Cuando hagas tu cálculo mensual y te excedas, de ahí para adelante, olvídate de los 900. Hasta el anual. Hasta el anual. Eh, mira, Damaris, se podría hacer una planeación como la que estás diciendo, pero, híjole realmente yo puedo tener meses de 100, de 20, de 40, de 80 mientras no llegue a los 900 acumulados, puedo seguir así creo que más que la, la planeación que comentas es buena pero hay negocios cíclicos que nada más facturan un mes al año o tres meses al año y decirles a ellos, no factures más que una parte, otra parte cuida que nunca pases de los 900 se podría hacer ¿Sabes qué? Por más que le haga. Te, te voy a decir un caso que platiqué con un productor. Aquí en la región es muy famoso el aguacate. Y alguien me decía, contador, está súper bueno el precio. ¿Y me dices que no lo facture? A veces nosotros queremos ayudarlos las planeaciones, buscando que nunca rebasen los 900. Pero está tan bien el precio que va a reírse y va a decir: Pues es lo. Me están pidiendo que lo facture. Y en un solo mes voy a pasar los 900. ¿Qué hago? Pues soportar lo que sigue, los impuestos sacar caro. Maestro, ¿te escuchas? Bueno. Oh, sí, ¿te escucho Lo que pasa es que, soy Damaris, lo que pasa es que aquí hay mucha producción de JOTE. Entonces se hace una sociedad, una SPR, en donde solo están 10 socios. Pero entonces aquí los campesinos igual todos este, pues, pedimos que, que nos facturen, ¿no? Que se den de alta. Entonces, póngale que son como 50, 50 campesinos. Pero aquí el uh -huh. EJT hay veces que está muy bueno y que hasta se llega a rebasar el millón de pesos en ganancias Entonces, decirle, pues, tienes que pagar impuestos si solo es su único ingreso. Es por eso que le decía, si, si estaría bien esa planeación, solo dividirla. Y porque a lo mejor y no se hace como mes por mes, sino que es en, un sola, en una sola exhibición el pago. Entonces, rebaso en ese mes mis 900 mil y lo del resto de los meses ya los puedo pues, declarar como cero pesos. Sí, claro que sí. Bueno, pues gracias. Y otra pregunta. Si soy una persona física, pero apenas este, forme parte de una SPR, ¿paso a ser persona moral? Eh, Deja de ser hacer reciclo? una informativa al SAT. Mm, no, mira, en la informativa tú como persona no la haces, pero la persona moral SPR debe de presentar un aviso de que hay un nuevo socio. Ajá. Y dejo de ser reciclo, ¿verdad? Correcto, sales de reciclo y como la elección es por año, todo este año ya no eres reciclo, desde enero. Pero, por ejemplo, que ahorita en automático me envió el SAT a reciclo. Entonces, pero ayer firmé una SPR, este, ¿me tengo que aguantar este año con reciclo o ya en automático ya dejé de hacerlo, de hacerlo? Lo más seguro es que te apliquen las provisiones y te corran cuando te detecten. ¿Y, y que. Te obliguen pues, a ser complementarias desde enero. Sí. Entonces, okay. lo... No, no puede haber dos regímenes fiscales en el año. No puede ser enero, reciclo, febrero, empresarial. Y para evitar todo esto, entonces, ¿podría ser una informativa? Eh, no tanto una informativa sino tú misma presentar tu aviso de actualización de actividades y decir ya no su reciclo oh, bueno, otra pregunta <risas> las erogaciones que, que hay en la agricultura como son fertilizantes de esos, ¿puedo hacer deducciones o pedir una devolución de IVA? El, en los dos casos, ¿puedes pedir devolución de IVA? nada más que como te decía aquí si todos son ingresos exentos pues no te sirven pero si sobrepaso mis 900 mil ¡Ah! Y tengo deducciones Y se volvería acreditable acreditar Pero solamente si tengo 100, si tengo Nada más 100, hay un detalle Estamos hablando Que para que sean deducibles Se ocupa de reunir requisitos De deducibilidad Sí Las compras Está bien Pero los gastos son parcialmente deducibles porque son muchos gastos, muchísimos gastos en el campo, ahorita más que se subió el uh -huh. abono y todos los el, el problema es aquí para reciclos, no hay deducciones. Oh, ya. Pero en la CSPR sí la puedo hacer. Correcto, ahí sí. Sí, está bien, muchas gracias. Bueno, ¿verdad? Luz de Alba, entonces, prendré complementaria, no, no es necesario. Jesús, si tengo un reciclo agape persona física y le puse que no excedes y le aplica la tarifa presentar otro caso, presentar el aviso de actualización, esperar 72 horas y presentar el caso de aclaración al SAT, a ver qué te dicen. Te digo, la plataforma anda haciendo cada travesura. También, Saray, eso te puede servir para que los gastos no se pierdan y a alguien le sirvan a hacer una sociedad y que esa sociedad meta gastos. ¿Podría servir? ¿Es una buena planeación? Que a alguien le sirvan esos gastos. Hombre? Los ISR agape exclusivos venían regulados en la regla 3.3.10 pero uf, ya no los cambiaron. La retención, señores, seguramente se habrán dado cuenta que a todos los agapes de confianza <coughs> perdón, <coughs> les retienen 1.25 1.25 sobre el monto del pago que efectúen. Quiere decir que si yo facturo debo de ponerle una retención de 1.25%. Y nada más me van a pagar la diferencia. Hay que ponerla. Sea PUE, sea PPD es irrelevante, pero hay que poner la retención. Efectivamente, Yayetsi. Sí. nada más te diría una cosa. Debes de cancelar la factura. Sí, es de fuerza, sí, sí puedes cancelarla. Que no puedes, que no te deja la plataforma. Presenta un caso de aclaración en el SAT. Este es un nuevo aplicativo que tienen en facturas electrónicas. Entra al portal del SAT y a Yeti, y entra aquí. Aquí, si el cliente no te quiere aceptar la cancelación o definitivamente el portal no te deja cancelar, entra aquí. Aquí puedes reportar que no puedes cancelarla y que la vas a cancelar y le explicas porque la retención no procede. Y listo. La reportas y puedes cancelarla. Ya lo he intentado por ahí. Funciona. Gerardo, si una persona física tiene ingresos asimilados y de agapes, ¿no puede ser reciclo? No. Aquí la situación es en el momento. Yo puedo darme de alta hoy y decir, no, soy 100% exclusivo agape y de pronto me emiten un recibo de asimilados. Ya te dije el castigo, betas tener y complementarias y ya eres actividad empresarial en el año, no al siguiente, en el año. Cesárea, soy SPR de agricultura y no meto exentos. ¿Puedo soltar la devolución de IVA? Sí. Regla 33124. Sí se puede. La retención, ¿cómo es, Esteban? Esta es la regla general. Emisor, reciclo. Receptor, persona moral. Y cuando digo persona moral, Esteban... El receptor puede ser SA, SDRL, asociación civil, persona moral no lucrativa, reciclo persona moral, SAS, no importa. Si el receptor es persona moral y el emisor es reciclo, y aquí digo, aunque no sea agape, aunque no sea exclusivo, si dice emisor, régimen simplificado de confianza, hay retención. ¿Se acuerda, Esteban? Oye, que no quieren... Cuando te digan que no quieren, primero presentas este artículo. Dile, es de a fuerzas. Debes retenerme. Y después de que me retengas, debes de pagarlo al SAT. De hecho, ya vienen las precargas de las morales, esas retenciones. Oye, dice la moral que no tiene dónde pagarlo. Desafortunadamente, el portal del SAT todavía no tiene un campo que diga retención, recicos. Pero si te has fijado, hay una que dice retención, servicios profesionales. Diagonal, régimen de confianza. Ahí vas a meter en un solo campo las de morales, perdón, las retenciones de servicios profesionales con las de recicos, en un solo campo. Así está el portal que quieres que te digan. Pero si aún así siguen insistiendo, no me le ponga retención, diles que lean el artículo 27, fracción quinta. Si no tiene retención, estás violentando la norma que te obliga a retener. Y si violenta la norma que te obliga a retener, es no deducible. Oye, pero la pagué con cheque, le puse su nombre, me dio CFDI. Sí, pero por no tener la retención, es no deducible. 27, fracción quinta. La anual simplificada se presenta en abril, como todos. Se va a presentar su declaración. No va a tener que mezclarse con los otros regímenes. Solamente ingresos cobrados. Se descuentan notas de crédito, ISR del ejercicio, y aquí meto los 900, aquí meto los pagos provisionales, aquí meto el ISR retenido de todo el año. Los otros capítulos se declaran aparte. Salarios, arrendamiento, en fin. Cada uno se reporta, bueno, perdón, arrendamiento no, porque tendría que ser todo un reciclo. Salarios. Si quiero meter deducciones personales, serán contra salarios, no contra mis bases grabables de reciclo. No. Matías, soy socio de una SPR, pero tengo actividad empresarial y tengo ingresos por salarios. Bueno, como eres socio de una SPR, Matías, ese dinero que recibiste, yo te diría... Si es por venta de la cosecha y eres actividad empresarial, vete a la tarifa. A la tarifa. 30, 32%. Pero oye, ¿y si lo que traspasaron es dividendos? ¿Y si tienes Cufin? ¿Ya hiciste el CFE de ingresos? A lo mejor... No es eso, a lo mejor es Cufin. Y si es Cufin, no pague impuestos. Ok, platique con la SPR. ¿Tienen Cufin? ¿No tienen Cufin? Como dividendos, en este momento, si hay Cufin, te saldría mucho más barato que emitirles un CFDI. Ahí es opción, ¿eh? Al final vamos a ver un cálculo de Cufin Personas Morales. Al final. Me sacan del reciclo, pierdo los 900 y no regreso jamás. Señores, hasta aquí el régimen de personas físicas. Vamos a dar una revisada en una hora al régimen fiscal de las sociedades. Evidentemente, de las físicas es el más complejo, que ha tenido más variaciones. El de sociedades es casi igual que el del año pasado. Casi igual. Pero vamos a hablar ahora de agapes. Personas morales. Y cuando digo agapes, personas morales, hablo de cualquier tipo de sociedad, SPR, SA, es de la que tú quieras, pero que sea agape persona moral. Ok, si eres reciclo, Isaías, y tu cliente es persona moral y te pide factura, debes de poner la retención. Debes. Si luz, tienes que pagar. Cuando excedas, en el mes que excedas, en el provisional y nos vemos en el anual. Ahí todavía tendrás derecho a los 900. Claro, siempre y cuando la precarga no lo respete. Dios mío, ya estamos cayendo en ese problema. ¿Es correcto? Estamos cayendo en el problema de esperar que la, eh, que la precarga nos haga lo que, lo que dice la ley. Así de simple. Las sociedades mercantiles pueden ser S.A., S.D.R.L., S.A.S., A.M.P., cooperativas, esas y más tipos de sociedades mercantiles pueden dedicarse a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Si te interesa las spr que es lo que mucha gente dice, no, yo quiero hacer, bueno, ahí te va. Ocupas dos o más personas físicas. Hacer un consejo de administración, mínimo tres. Bueno, si nada más son dos socios, pues mínimo dos, el presidente y el secretario. Consejo de vigilancia, cinco miembros. Bueno, pero puede haber un miembro nada más. Puede ser sin capital inicial, pero si le vas a poner que es de responsabilidad ilimitada, 700 o más de capital inicial. O si la vas a llamar de responsabilidad suplementada, 350. Puedes registrarla en el RAN, Registraria Nacional, o como un fedatario público, notario, corredor. A ver, un punto medular de la producción rural y las SDRL mercantiles es que no cualquier cristiano entra. En una SA yo tengo una acción. ¿A quién se la vendo? ¿A quién se me dé la gana? ¿Ocupo autorización de los demás? No. En una SPR sí en una SDRL también. Así que son muy muy vigilantes de eso. Si sí, Saray, te tocaría meterte a Prodecom en ese caso. Sí, ya hay una ya está la declaración de retenciones, Esteban. Es curioso porque ahí dice que es de Déjame entrar. Ya ves cómo juega con nuestros sentimientos el portal del SAT. Aquí dice que es de asimilados. Y acá dice las de IVA. Oye, pero ahí dice régimen de confianza. Sí, pero si entro y soy régimen general, también están mis retenciones de IVA. Y las de asimilados. Igual acá. Retenciones de IVA. Retenciones de asimilados. Pero resulta que entro a retenciones de IVA y me sale el ISR. Oh, digo que la precaria es un... Lo que ves ahí no es todo lo que ves ahí. <ríe> Para aquellos que se han preguntado y han analizado las SPR, déjenme decirles que en una asamblea se nombra al contador. El contador debe ser propuesto por la Junta de Vigilancia y aprobado en una asamblea. ¿Lo están haciendo así? Digo, si se metieron en eso es porque les dijeron que era muy buena la SPR. ¿Qué tanto han hecho eso? Además, en el Consejo de Administración la firma es todo el consejo, no solamente el presidente. A menos que cambie los estatutos y digas que el presidente es el que te da el representante y solamente él solito. Lo cual es contrario a la ley agraria, pero bueno, se puede. <ríe> y creo que está siendo muy positivo. Las cooperativas, porque siempre cuando me hablan cuál sociedad conviene más, les casi casi empiezo preguntándoles, ¿qué tanto quieren retirar dinero? ¿Qué tan seguido? En las cooperativas, los retiros de socios pueden ser en cualquier momento y por cualquier importe. Yo quiero retirar dinero de la cooperativa. Perfecto. Toma, 20 mil, con su respectiva retención de asimilados. Oye, me acabas de decir que si soy asimilado no puedo hacer reciclo. Correcto. Pero también te dije que pueden ser miembros de la cooperativa asalariados. Un asalariado le puedo pagar aquí sus rendimientos. Pero si soy reciclo y miembro de la cooperativa, no tendría derecho a rendimientos, porque en el momento de cobrar rendimientos, vámonos, bueno, sales. Aldo, soy persona física reciclo, agape, pero no rebaso los 900 y se compras y gastos, tuve IVA acreditable y al no rebasar el exento no puedo pedir devolución de IVA, no, no puedes. En el momento que lo pidas te lo van a rechazar porque te van a decir que tienes ingresos exentos y los ingresos exentos generan IVA no acreditable. Los socios de la cooperativa ¿Pueden tener propiedades agrícolas? Sí, también. O la cooperativa. O las cooperativas pueden tener contratos con otros productores agrícolas. Las cooperativas que tienen socios, sí. Pueden tener, ya lo veíamos cuando veíamos los reciclofísicas, socios que sean reciclos. ¿Qué pasa con las personas morales? Matías. Mm, es que el problema sería más que el concepto para ellos, para ti como SPR, ¿qué es? Es un palo. no deducible no tienes conceptos, pero ¿y para ellos qué es? Tendremos un curso esta semana Esteban, viernes jueves y viernes, de cooperativas cesárea las pérdidas solo en la anual en el caso de recicos las pérdidas van hasta la anual Las personas morales agapes tienen una exención. Esta es la exención. ¿Cómo calculan impuestos? Ingresos acumulables al cobro. ¿Qué es al cobro? Como les decía, hace la precarga. CFE de ingresos PUE y REP. Ingresos exentos. 20 UMAS por socio. El valor de la umas es este año. Son 702 mil por socio. Máximo 200 UMAS. O sea... 10 Sobre el excedente aplico deducciones. Las deducciones al pago. Al pago. Aquí no aplica el costo de ventas. Los gastos se meten a proporción. Ya te enseñaré cómo se calcula proporción. Y el ISR a cargo lo puedo reducir. Este procedimiento, artículo 74, viene desde el año pasado, pero en generalidad esta es una persona morales. Híjole, pues te diría que viéramos la Cufin. El problema es que son socios. Como socios sería Cufin. Porque finalmente ya son personas, moral, eh, personas físicas de actividad empresarial. Deberían de tener deducciones, gastos, para acreditarlo contra sus ingresos, si lo que quieren es darme la producción. Esa sería una opción. Pagarles asimilados, pagarles comisiones, Pagarles otra cosa y que tengan deducciones. ninfa um, las cooperativas 100% GAPES presentan contabilidad electrónica. Um, Me apoyas Census, por aquí Isaías está pidiendo información del curso de las cooperativas. El caso de las personas morales, déjenme ser muy enfático. SPRs sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, todas cada año tienen una asamblea de socios. ¿Ok? Todas tienen una asamblea de socios. ¿En esa asamblea para qué se reúnen? Para ver los estados financieros. ¿Ok? Si se reúnen para ver los estados financieros es un hecho que todas ellas, sean agapes o no, llevan contabilidad. Llevan contabilidad y envían contabilidad. Oye, pero son agapes. Sí. Todas las personas morales envían contabilidad electrónica. Respuesta. Todas, excepto asociaciones religiosas y donatarias. Todas las demás sí envían y llevan contabilidad electrónica. Todas las demás. No la llevas, estás mal. Debes de llevar y enviar contabilidad electrónica. Oye, ¿dónde dice eso? Te invierto la pregunta. ¿Dónde dice la exención? La exención es para físicas. Nunca para morales. Repito, las únicas morales exentas de enviar contabilidad electrónica son no lucrativas y asociaciones religiosas. Nadie más.